Hola, bienvenidos a este video. Um, este video se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser el video reaction de el programa de Chainy que grabamos, que ya salió al aire. Entonces lo vamos a ver y vamos como a reaccionar a nuestras mismas reacciones en ese programa. Y la segunda parte les voy a contar cómo estuvo mi experiencia comprando los tickets de BTS, que realmente fue una guerra, weón. Pero que ah. Creo que este video va a estar un poco así como con arte emoción a flor de piel. Pero bueno, de eso se trata. A mí me gusta el deseo de decir aquí vamos con. Y eso, vean este video. Check it out. Como les dije en el intro del video vamos a hacer un video reaction, un video reacción al programa de Chiny que salió emitido hoy día en KBS World, en la página de YouTube, para que también puedan ir allá a verlo completos. Me mandaron el corte de las partes en las que salimos nosotros, entonces vamos a proceder a ver esas partes y. ver qué onda, ya. Ya. Sí. Ahí fue cuando Oniu nos preguntó, o sea, me preguntó, eh, le dije en el video anterior que me dijo así como, ah, eh, no es coreano, o sea, fue como, oh En el fondo Sebastián se presentó y como le dijo también, él dijo, ¿cómo? ¿No es chileno? ¿Es coreano? A <risa> mí no se va <risa> chileno, Macarena <risa> Macarena. Macarena. Macarena. Ah, Macarena. Ahí, ahí para acá porque como que, igual te vas a ver todo eso acá en Corea no? Que como Siempre, que coreano que me conoce y ¿Sí? digo que me llamo Macarena Empiezan así como voy a bailar la Macarena y toda la cuestión Pero el chistoso es que en el programa yo estaba mirando al MC, al animador ¿Sí? y, y no me fijé que los demás, que, que Mino y Oño ¿Sí? Estaban bailando la Macarena también, entonces ahora se ve ellos muy tierno Sí rígido. Chani, bueno. Chani, bonito, bonito. chile, son conceptos, casas de... Y yo digo, oh, sí, fui al concierto de China en Chile. Digo, ¿qué? Okay, ¿Muy natural yo? Ahí están hablando de, estaban recordando cuánto tiempo era que no habían ido a un concierto en Chile. Sí. Ya, yeah, y ahí, ahora se supone que no, ahora viene la parte como más del... del video Ah claro, digo, uh, tiene mucha baja más cómo lo explicamos, Ah, pero si una imagen que un concierto bacán el único de Chile, sí, eso es una Ah ya, ah ya vaca, no quedó muy buena, porque ahí como que ahí fue cuando les dije en el video que, no, que, que nos preguntaron qué tan famoso era Chanyeol y nosotros quedamos así como, como cómo se explica eso coreano, tiramos, claro, así ¿Sí? como, eh, no, no sé, así como. Así claro, como... Eh,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 Oye, ¿sabes que De verdad, weón, estoy así como. Es muy increíble aparecer en un programa coreano. Claro. O sea, como que en esta parte. Bueno, también le dije en el video pasado que como que canté y como que me sentí muy cómodo porque mi hijo me apañó caleta porque yo empecé a cantar y yo miré a mi hijo y fue como, ya pues ayúdame. Y fue como. No, no, no, yeah, yeah, a... a... Nada, fue muy loco, muy. A ver, como. No me lo esperaba así en realidad. Siento que los chicos igual fueron muy buena onda con nosotros Mino sobre todo participaba muchísimo mm -hmm. Temin también nos miraba mm -hmm. y como que nos, como que nos apañaba mucho Sí, es verdad Y en sí el programa fue entretenido Como que es, es como la, una dinámica muy rápida, encuentro Sí, exactamente, que... exactamente Así que no, o sea, yo creo que para nosotros, no sé Para lo que podríamos haber esperado yo me sentí muy cómoda Quiero aprovechar de decir que en el video pasado nosotros dijimos que habíamos hablado de ellos de la fan de Latinoamérica y como esto es televisión muchas cosas las tuvieron que cortar, de hecho el programa dura muy poco nosotros estuvimos cerca de una hora y media grabando, imagínense entonces realmente este programa está súper editado, está súper acortado pero eh, cuando nosotros nos tomamos la foto eh, con ellos, ahí fue cuando nosotros hablamos con ellos y les dijimos lo de las fans eh, de latinoamérica y que por favor volvieran porque yo también quiero ir a verlos a, a Chile, bueno en nuestro caso a Chile, pero quiero mucho ir a ver a Chayni en tu país, no hay como ir a ver a una artista que te gusta a tu país Así que realmente... Sí Igual las he visto en Corea, pero te juro sí, que quiero no eh, verlos de nuevo Sí, como que tienen que hacer un concierto en Chile o en... Bueno, en un país de Latinoamérica o España también Entonces, eh, mucho fighting para eso Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este video Que viene por acá, por allá, por acá, no sé por dónde viene Pero que es la parte de los tickets de BTS Así que vamos con ese video Voy a comprar algo para la gordura porque hace hambre. Se voy a comprar un pancito y voy a sacar un café. Bueno, y este café que a mí me encanta. Vamos camino al PC Bank con la maca, porque eh, bueno, en el PC Bank es un lugar donde hay muchos computadores de alta velocidad con internet de alta velocidad entonces la gente generalmente cuando hace ticketing va a esos lugares porque es más rápido todo, entonces tenés como más chances de que te vaya bien esperemos que también nos vaya bien, verdad? Sí, obvio así que bueno, cuando lleguemos allá les, les vamos a mostrar como es el PC-Bank que, este, que está cerca de nuestra casa es un poco pobre, pero está bien, sí, en total lo que importa es la velocidad del internet Bueno, el día de hoy llegamos a un es un lugar donde hay muchos computadores, muy rápidos, con internet muy rápido porque para hacer el ticketing, que es la palabra que se denomina al acto de comprar entradas por internet por la página, eh, llegamos hasta acá porque obviamente es más rápido y podemos tener mejor chance. Eh, estoy muy nervioso porque a diferencia del año pasado, el recinto si bien es un poco más grande, esta vez el recinto. Esta vez eh, la gente se inscribió en el con mucho más que el año pasado. Entonces hay mucha más competencia. Y además también tengo que comprarle la entrada a unas amigas que están en Chile que vienen acá al concierto, Entonces estoy como un poco nervioso también como doblemente. Pero bueno, vamos a ver cómo nos trata la vida y esperemos nos vayamos Quédense a este video y veamos si nos va bien o mal, pero bueno, vamos a darlo todo. Vamos. Nice. Bueno, aquí ya estamos los computadores y ahí está la maca también. ¿Tú? Y si pueden ver ahí hay gente jugando bueno como les dije anteriormente el concierto se va a desarrollar el día 25 y 26 de agosto y los tickets ya se van a poner a la venta hoy día que es 28 de junio entonces más o menos dos eh, meses antes ya comenzamos con la venta de los tickets um, lo otro también que es importante destacar que eh, el segundo piso del tallo todavía no está construido, entonces el segundo piso lo van a vender otro día, como que es muy raro, bueno, pero bueno, en fin. Así que eso, pues vamos a ver cómo nos resulta y esperemos que no pague. nada. Les quiero comentar que al igual que el año pasado, en este Easy Bank o Cibercafé, no sé cómo quieran llamarlo ustedes, eh, aparte de nosotros, que somos tres personas, hay acá adentro cerca de 15 personas más que supongo que son artes que también están comprando los tickets para este concierto imagínense lo, lo competitivo que es entonces realmente estoy así como ay voy a volver en este momento weón bueno, les tengo que contar que acabo de comprar la primera entrada por el celular weón bueno, y yo así como que chucha porque el computador está totalmente caído y weón bueno, concha tu madre no lo puedo creer y creo que es una ubicación terrible buena weón bueno. así que oh concha tu madre concha tu madre Hoy día desperté en la mañana y realmente no me lo podía creer Onda, los sectores que conseguí entrada Bueno, aquí les voy a dejar las fotos también para que las puedan ver Yo creo que muy pocas veces he estado tan tan cerca en un concierto en Corea Yo como les he dicho algunas veces, acá en Corea es muy muy difícil Estar en primera fila, segunda tercera En Chile uno siempre que va a los conciertos es mucho más fácil llegar a primera fila Y la cercanía con el artista es mucho más grande Pero acá en Corea es casi casi imposible Y la entrada para la primera fila algunas veces superan los mil mil quinientos en la reventa entonces realmente como que estoy muy feliz por los tickets que logré eh, también estoy feliz porque pude encontrar algunos tickets extras para algunas amigas pero otras amigas tampoco pudieron obtener todos los tickets que ellas necesitaban entonces voy a tener que volver el día lunes que es la venta de ticket general para poder también ver si es que puedo ayudarles a conseguir algún ticket o no así que ahí estoy como con el corazón no tan contento. Vamos a ir con todo el fighting y vamos a ver cómo resulta eso. También les quiero comentar que, al igual que el año pasado, yo me metí a una página y les voy a dejar también la imagen. Hay algunos tickets de reventa que están superando los 3000 dólares. O sea, ¿me podéis creer esa weá? Onda, 3000 dólares son como, eh, como. Idiota, ¿cuántos son 3000 dólares? Son como 2 millones de pesos más o menos, entonces como que realmente es mucho, mucho, mucho dinero Y no sé, es que yo no sé a quién se le pasa por la mente vender una entrada a ese precio y también a la gente lo compra Entonces como que... Bueno, yo es que <tose> la me voy a para terminar este video quiero que me ayuden a poder pensar qué es lo que puedo hacer para este concierto Qué cartel puedo llevar, qué tipo de sorpresa puedo preparar, qué les gustaría ver también del concierto Entonces déjenme acá abajo en los comentarios como todas la ideas o sugerencias que ustedes me puedan dar eh, Estaba pensando hacer un letrero para llevar así como levantar porque como me toca primera fila en uno de los conciertos eh, Quizás tenga un poquito más de chance de poder ver a alguno de los chicos como más de cerca Entonces quería ver qué les puedo escribir, así para que ustedes me dejen también alguna sugerencia y nada, po, eh, recuerde suscribirse a mi canal, darle un like a este video que a todos los videos y eso pues nos estamos viendo muy muy pronto les tengo muchas sorpresas preparadas en realidad y eh, disculpen por no subir videos tan seguido pero estuve con los finals que ya salí de eso que es como los exámenes finales de la universidad entonces ah, en fin tengo más tiempo así que ya ah, oficialmente estoy de vacaciones oficialmente tengo mis entradas para ir a BTS y oficialmente es un hot summer muy muy feliz bueno hasta ahora así que eso ande con cuidado y usted sabe lo que viene de después así que eso nos vemos en próximo capítulo